Asalto de Sánchez a las instituciones. Ya hay 25 entidades públicas lideradas por personas afines al Partido Socialista. En clave jurídica Sánchez ha tomado el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado... Luego, organismos que dependen de la administración ha tomado con sus secuaces RENFE, el CIS, AENA, el SEPE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el CESID, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, la CNMC, eh, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En empresas participadas por el Estado, pues Sánchez ha metido eh, a su gente en el SEPI, en la Agencia EFE, Indra, Navantia, Correos, Red Eléctrica, Hipódromo de la Zarzuela, Cetarsa, Enusas, Sepides, eh, Mercasa y Mayasa. Eh, increíble, señor Vera, cómo este tipo ha arrasado todos los puntos claves de, de los bastiones institucionales y ha ido metiendo ahí a sus comisarios políticos para, de esa forma, controlar todas las principales empresas y también las principales instituciones del Estado. Sí, bueno, hay que reconocer que hay una parte de esas empresas que forman parte de las empresas del Estado, que están dentro de las SEPI, que por tanto todos los gobiernos, no solamente el de Sánchez, las controlan. Cosa diferente es cómo se pueden hacer los nombramientos y que aquí lo que se le ha reprochado al señor al presidente del gobierno es que ha puesto a gente de su máxima confianza, como su, a su jefe de, de gabinete o es jefe de gabinete en correos, a su jefa de prensa en otra empresa y a personas que en principio, pues a lo mejor no eran, digamos, con, no tenían una especialización en la materia de que se trata. Más grave es, o más me lo parece, el hecho de que eh, instituciones, como puede ser claves, como puede ser el, el Tribunal Constitucional, al final sí que consigas un control tan total y férreo que, eh, bueno, lo que va a ocurrir es que la, todas, las, eh, to todas las leyes o todos los, or los ordenamientos jurídicos que vayan al Tribunal Constitucional serán rechazados si son planteados por la oposición contra el Gobierno, como ya se está viendo desde que es presidente eh, el señor eh, Conde Pumpido. Y eso... Eso es muy grave. También otras, otras instituciones, eh, pero, pero bueno, hay que diferenciar entre lo que son las, las empresas, empresas del Estado y lo que son las instituciones las que tienen que ver con el tema jurídico. Eh, esto es y que tendrían además que, lógicamente, ser consensuadas con la oposición.